¿Qué hacer cuando tienes muchas ganas de ir al baño? A todos nos ha pasado que tienes muchas ganas de hacer del uno y no tienes ningún baño cerca a kilómetros a la redonda, y sientes que tu vejiga está a punto de estallar y no sabes qué hacer, sencillo, piensa en Megan Fox, o en cualquiera de tus actores favoritos, o en cualquier cosa, claro que no incluía agua. El punto es distraer a tu cerebro con algo totalmente mm. random, para que pueda eliminar el estrés de estar aguantando Mamba la orina. Recuerda que para conocer más datos interesantes como este, solo tienes que suscribirte a mi canal Cabón Red.